Bueno, hola, hola, hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende a qué hora me estés escuchando eh, Y buenas noches si estás escuchando en estreno eh, Bueno, voy a intentar hacer un video corto, como siempre, de 20 minutos, 25 minutos, como máximo eh, Para que... Eh, lo puedan tener como material de referencia. Eh, esto es esta clase que vamos a ver hoy. Vamos eh, a ver a Saturno en las casas. Entonces, la clase anterior ya vimos Júpiter en las casas. Ahora vamos a sacar a Júpiter y vamos a poner a Saturno en las distintas casas. Ya vimos Saturno en los signos está en esta lista de reproducción que se llama Aprender Astrología Fácilmente eh, y bueno como siempre te explico eh, creo que este es el único curso de astrología básico online gratuito ojalá sepas aprovecharlo eh, Nada de lo que leas de astrología vas a poder aprenderlo si primero no tenés esta base Esto es lo más básico De acá para arriba vas a tener un montón de material Pero tenés que primero saber esto Estos son los cimientos de esta casa que se llama eh, curso de astrología eh, entonces, te invito a que mires eh, todos los miércoles a las 22 horas de Argentina, en estreno, eh, est estos videos, los, los videos de esta lista de reproducción. Este es el video 35. Ya tenés eh, una base de qué es un esquema astral, ya tenés el sol en todos los signos, ya tenés una base de qué son los signos, ya tenés una base de qué son las casas, eh, y ahora estamos viendo el planeta en las casas. ¿Para qué los planetas en las casas? De a uno. ¿Para qué? Para que después podamos hacer esa triple lectura, le llamo yo, ese triple estudio, que es, ¿qué significa un planeta en un signo y en una casa? ¿Sí? Que eso sería el lenguaje básico de la astrología. Básico. Lo estoy nombrando con B corta, no va con B corta, va con B larga. Básico, no básico. <ríe> eh, bueno, eh, entonces. Eh, vamos con la clase. Como siempre les digo, este machete, esta chuleta, esta, no me acuerdo cómo le llamaban en Colombia, eh. Eh, que, eh, que yo tengo para leerles y no irme por las ramas, se los dejo abajo en la caja de descripción para que ustedes puedan hacer un copy-paste y se puedan ir haciendo su propia carpeta. Los miércoles les decía en estreno a las 22 horas, los sábados en vivo, estamos ahí, sí es en vivo. Eh, los sábados a las 19 horas de Argentina eh, estamos en vivo todos los sábados haciendo una práctica astrológica entonces tienen una vez por semana teoría una vez por semana práctica y te recomiendo que eh, te sumes al canal de Telegram que está acá arriba eh, puedes encontrarlo t.me barra curso de astrología si no simplemente buscas curso de astrología así todo pegado, todo junto y vas a encontrar nuestro grupo de eh, de telegram que ya en breve vamos a llegar a ser 400 miembros en el grupo eh, va creciendo un montón el grupo gracias a todos los que siguen el curso de astrología y, eh, y que ahí de lunes a viernes hacemos un chat de voz también puedes buscarnos en Facebook en Facebook vas a encontrar también material que te va a interesar mucho pon Aprender Astrología Fácilmente en Facebook y nos encuentran eh, ahí a todos, a todas y a todos los del curso también te pido suscríbete a este canal dale like al video Activa la campanita. Deja un comentario. Así YouTube me ayuda y lo Lo viraliza. Bueno, vamos entonces con Saturno en casa 1. Eh, si ustedes están estudiando una carta natal, la de ustedes o la de cualquier otra persona, que aparece Saturno en la casa 1, ya saben que estamos hablando de una eh, persona madura, sensata, prudente eh, La responsabilidad y la perseverancia siempre estarán presentes en este tipo de personas Así como la autodisciplina y el sentido común Ahora vamos a ver qué pasa Yo acá les voy moviendo Ah, perdón fui para el otro lado eh, perdón perdón bueno si Saturno estuviera en la casa 2 Saturno en la casa 2 es una posición poco pro, pro, pro, proclive al éxito económico de los nativos eh, al contrario sufrirán estrecheces económicas Tendrán que hacer grandes esfuerzos para conseguir labrarse una economía sólida. ¿Por qué se da esto? Porque Saturno en general siempre es el maestro, es el maestro Zen. Entonces en la casa que cae nos va a poner a pruebas. Eh, va a, a tensarnos de tal manera de que eh, si logramos por ejemplo en esta casa alguien que nace con esta posición eh, en su carta natal ¿sí? si logra despegar en lo económico es con mucho esfuerzo, con mucha autodisciplina, como decía en la casa 1 eh, ¿sí? ¿por qué? porque Saturno es eso es, es el que es el gran maléfico, le llamamos en astrología Bien eh, Y no quiero tampoco con esto eh, eh, Desincentivarlos eh, Pero bueno es, Saturno es así, opera de esa manera Saturno en casa 3 la casa 3, acuérdense, que es la casa de las comunicaciones. En esta casa favorece en algunos casos, favorece en algunos casos, la interrupción de la comunicación entre las personas nacidas con esta posición y el resto de las personas. Ese bloqueo puede ser eh, hablado, puede ser por escrito, eh, puede ser por un problema físico, por ejemplo, tartamudez. Eh, su carácter, el carácter de las personas nacidas con Saturno en casa 3, eh, es excesivamente tímido o tímida. Lo que hace que las relaciones sean frías y distantes. Bien. Vamos con Saturno en casa 4. En la casa 4, Saturno es eh, una posición que no viene bien para la convivencia familiar. Puede convertirse en una relación desgraciada y solitaria, sobre todo durante la infancia. Y es que la madre a veces resulta rígida y tiránica. O también una madre ausente. Eh, es muy posible que un nativo, no quiere decir que a todos los nativos les vaya a pasar eso, pero que un nativo con Saturno en casa 4 se, se haya criado en un orfanato, ¿sí? Porque hay una ausencia materna. En casa 5 eh, es una posición... ...muy desfavorable en lo relativo a la vida sentimental... Eh, ...sobre todo en el caso de que este planeta tenga malos aspectos... ...igual nosotros todavía no vimos aspectos... ...ya lo vamos a ver, ¿sí? Dificulta la expresión de los sentimientos... ...y el poder disfrutar de la vida en general... Eh, en, ...suelen ser padres o madres muy de grandes, ¿sí? si tienen Saturno en casa 5, ya mayores, eh, suelen tener muy pocos hijos, uno o dos como máximo, y pueden, puede existir entre el nativo con esta posición y sus hijos una relación fría y distante, como es Saturno. Bien, en la casa 6, bueno, acá potencia el trabajo bien hecho y el cuidado también de la salud personal. Eh, son serios, muy gente de una gran concentración, con, mucha, eh, con mucho sentimiento de responsabilidad, son muy responsables, son disciplinados, son rutinarios. Tienen muy buena eh, disposición para realizar labores administrativas y contables y son muy eficientes. Poseen gran iniciativa, una gran iniciativa para hacer trabajos muy explicados y ex, eh, complicados, perdón. Trabajos muy complicados y extenuantes. Lo que suelen poner bajo la supervisión de jefes. Ellos mismos se ponen sus trabajos bajo la supervisión de jefes que son muy exigentes y a menudo tiránicos. Eso mismo, si llegan ellos a jefe, lo pueden llegar a reproducir con sus empleados o eh, con las personas eh, de su entorno. Bien, vamos con Saturno en casa 7. ¿Para qué va a resultar muy poco beneficioso? Y para el matrimonio, para las uniones sentimentales, para las uniones de negocio, para los socios, los socios económicos, asociaciones. Eh, en, acá el tema es que los nativos con Saturno en casa 7 se toman, el, por ejemplo, el caso del matrimonio o de una asociación muy, muy, muy en serio entonces suelen dilatarlo mucho hasta estar muy seguro eso no impide que cuando logran casarse tengan un matrimonio muy feliz vamos con Saturno en casa 8 acá el nativo eh, Saturno en casa 8 le da al nativo una el, el longevidad o sea, muchos años de vida eh, en algunos casos depende de cómo esté aspectado, depende en qué signo esté puede eh, provocarle al, al nativo de Saturno en casa 8 una muerte muy lenta o sea, una enfermedad crónica, una enfermedad grave que eh, lo lleva a, a irse como, como agravando poco a poco. Eh, si el planeta está muy bien aspectado, la muerte vendrá de una manera natural y con los años. Eh, los nativos suelen tenerle miedo a la muerte y al más allá en general les atemoriza todo aquello que es desconocido incluyendo el sexo por lo tanto los nativos eh, de, que, tenga, que tienen Saturno en casa 8 suelen tener disfunciones sexuales eh, que bueno que tendrán que ver cómo las tratan si es que las tuvieran Saturno en casa 9 Les recuerdo que, como siempre les digo, los planetas inclinan pero no obligan O sea que personas que tengan este tipo de configuración No quiere decir que sí o sí tengan que sufrir a Saturno eh, Saturno en casa 9 eh, acá es una posición muy buena para impulsar la profundidad de pensamiento, esa mentalidad rigurosa que les da Saturno, eh, metódicos, son muy responsables también, eh, huyen de las banalidades. Este tránsito resulta óptimo para desarrollar estudios superiores en campos como la ciencia, la filosofía o el derecho. No suelen creer en los dogmas ni en ningún tipo de religión. Tan solo les interesa aquello que se pueda contrastar y demostrar. Bueno, vamos con Saturno en casa 10. Los nativos de esta posición pueden destacarse gracias a la confianza en sí mismos. Vieron que no en todos lados es negativo Saturno. Eh su espíritu ambicioso, eh, aunque a veces el ascenso depende de eh, de, las, eh, de en qué signo esté y cuáles sean las eh, los aspectos que forme con los otros planetas. Eh, lo pueden llevar a eh, esa ambición los puede llevar a buscar caminos más cortos y entonces caer en fraudes en hacer fraudes ¿no? eh, o por lo menos caminos discutibles eh, en términos de eh, de valores de valores Personales. Eh, esto también puede hacer que caigan muy fácilmente y, y que cuando caen, eh, causen un escándalo y una deshonra terrible para ellos mismos. Eh, pero lo que tiene de bueno es que eh, la ambición. Eh, al final va a rendir sus frutos. Y va a hacer que este nativo haga bien las cosas y que logre llegar a lo más alto. Saturno en casa 11. Si Saturno estuviera en la casa 11, eh, en esta posición... Los nativos suelen retraerse, suelen esconderse, eh, aislarse, no consiguen integrarse socialmente en ningún tipo de grupo y terminan convirtiéndose en personas inseguras y frustradas en todo lo relativo a relacionarse con los demás. Tendrán pocos amigos, pero estos serán verdaderos, con un firme concepto de lo que significa la amistad demostrándoselo continuamente dichos amigos suelen manifestar también una personalidad saturnina como será un carácter introvertido serio, responsable y fiel y por último para ya ir terminando con esta clase entonces Saturno en casa 12 con esta posición pueden ser víctimas de circunstancias desagradables y peligrosas Surgerán, surgirán numerosos y temibles enemigos que podrán poner en peligro sus vidas con esta posición depende de quién se trate pueden llegar a sufrir el exilio, atentados, cárcel ser acusados falsamente eh, y pueden llegar a padecer enfermedades crónicas que vayan acabando con su vida lentamente. Bueno, la verdad que para un optimista empedernido como yo, leer Saturno en las casas no es nada fácil. Por eso me cuesta tanto hacer este video. Eh, no, no consigo ser tan determinista... Eh, como como Saturno eh, bueno gracias por acompañarme gracias por estar siempre ahí gracias porque, por este intercambio que hay siempre y nos encontramos en todo momento por lo pronto el sábado a las 19 horas en el programa en vivo de práctica y el próximo miércoles eh, con ya Empezamos con los tres últimos planetas, eh, que son los planetas exteriores. Eh, empezamos con Urano. Urano en las casas. Chao, hasta la próxima.